Bueno, hola, hola, hola, hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de qué hora lo escuches este video, si lo estás escuchando en estreno, eh, este martes 17 de noviembre, eh, entonces lo estás escuchando de noche, pues se estrena a las 22 horas. Bueno, eh, como siempre les aclaro, esta es una de las dos clases teóricas que voy a estar subiendo los martes y los jueves desde acá hasta fin de año hasta en realidad el, el jueves 17 de diciembre que es la última clase teórica del año después retomamos en febrero después de las vacaciones mientras tanto pueden ir practicando en ese mes y medio prácticamente que tienen eh, los sábados, todos los sábados a las 19 horas de Argentina, es eh, la clase en vivo que es la clase eh, práctica. Eh, en este momento lo que estamos viendo es lo que va a pasar y lo vamos a ver todos los sábados hasta el sábado 19 de diciembre que va a ser la última clase eh, práctica del año en vivo. Eh, y después vamos a retomar nuevamente en febrero. Eh, este, eh, lo que estamos viendo en este momento es un, en las prácticas eh, algo que es, va a pasar en el mundo, en el planeta, eh, para todos y que nos afecta a a toda la población pero a cada país de una manera diferente eh, esto que va a ocurrir ocurre cada 20 años que es una conjunción de júpiter y saturno va a ocurrir esta vez el 21 de diciembre del 2020 justo con el solsticio de verano en el hemisferio sur solsticio de Invierno en el hemisferio norte o sea, justo en el momento en que el sol entra a Capricornio ¿qué es lo que va a ocurrir? va a ocurrir que Júpiter y Saturno van a estar entrando al signo de Acuario en conjunción o sea, en un signo de aire Júpiter y, y Saturno se eh, se, eh, hacen una conjunción una vez cada aproximadamente 20 años. Ahora bien, esta, esta vez lo hace en un signo de aire y empieza un ciclo en que los próximos 200 años de acá al, eh, a la conjunción que se va a dar en el 2180, va a ser siempre en signos de aire veníamos de un ciclo en que las conjunciones eran en signos de tierra o sea que esta conjunción en signos de aire hace 800 años que no se da por lo tanto es un evento especial en el planeta completo entonces Haciendo la sinastría de ese momento, del 21 de diciembre del 2020, con las cartas natales de cada país, estamos diciendo qué es lo que eh, puede llegar, cómo le va a afectar a cada país. Hicimos el sábado anterior el, la sinastría con Chile y con Bolivia. En este próximo sábado la vamos a hacer con Argentina y con Uruguay. Así que, nada, los espero también en las prácticas. Bueno, como siempre, les digo, yo me hice un machetito que se los voy a dejar acá abajo en la caja de descripción. Eh, este machete, lo que hice fue, hoy vamos a hacer la carta natal, una parte de la carta natal para ir viendo cómo vamos eh, construyendo ese, ese relato que tenemos que hacer <coughs> en una carta natal, cómo ese planeta se va eh, engranando con el signo y con la casa. Bien. La carta que tenemos acá es la carta de Federico García Lorca. Federico García Lorca fue un, un escritor, en realidad un artista, porque él eh, hacía música, eh, también escribía poesías y prosa eh, y, y también podríamos decir que fue un político. Español, porque él tuvo un cargo en la república en lo que en ese momento se llamaba la república eh, él nació el 5 de junio de 1898 en un lugar cercano a Granada que se llama Los Vaqueros eh, y su carta natal Da exactamente esto: Sol en Géminis, Ascendente en Piscis, medio cielo en Sagitario, Luna dentro del medio cielo en Sagitario. Eh, y se acuerdan que yo en una de las primeras clases les dije que el horizonte del ascendente, de descendente, o sea, si este es el planeta Tierra, este es el cielo, más allá del cielo, los planetas, y detrás de los planetas, las 12 constelaciones del Zodíaco, por donde vemos pasar a esos planetas. <coughs> eh, si este es el planeta Tierra, él... Ese momento, el 5 de junio de 1898, lo que había justo encima, en el medio cielo, eh, era este punto de Sagitario. Quiere decir que si se ponían a ver con un telescopio, hubieran visto todo esto. Esto no lo hubieran visto. O sea, esto estaba afectando a ese punto, pero... Se veía desde otro lugar, desde el hemisferio sur, en algún otro lugar encontrado a, a, a Granada en este caso. Eh, entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que esto ya nos está marcando, ya podemos empezar a leer, que él tiene... Prácticamente la misma cantidad de planetas arriba que ocultos abajo. Esto está diciendo que es todo su interior y esto es todo su exterior. A mí me habla porque los planetas dicen que es un trabajo que tienen que hacer. Al tener seis planetas abajo y cuatro arriba, o sea, estar bastante equilibrado me habla de que tiene que hacer un trabajo, que él tuvo que hacer un trabajo muy grande entre lo que mostraba y lo que verdaderamente era. En primer lugar eso, ¿sí? Después veremos qué, qué más. La otra cosa que llama mucho la atención es... Estos tres planetas opuestos a estos tres planetas. Esto que me dice, qué me está diciendo a mí, bueno, justamente lo mismo de antes. O sea, eh, al, cuando tenemos planetas opuestos, lo que tenemos que lograr en la vida es complementarlos. Que sean un complemento, no que sean una oposición. No que tiren uno para cada lado, sino que sean los que confluyan ¿sí? en el ser. Bien. Eh, y eso es todo trabajo interior que tenemos que hacer. En este caso, él tiene mucha cantidad de planetas opuestos. O sea, de los 10 planetas que leemos... Seis están en oposición. Bien, entonces, ya dijimos, el eh, Federico García Lorca, para quienes no sepan de, de quién estamos hablando, fue, no sé si uno de los más grandes, pero yo creo que fue grandísimo, <ríe> eh, uno de los escritores más grandes de lengua española. Eh, fue un ser muy especial porque era homosexual y, y a, a principios de 1900 eh, y no lo ocultaba eh, o no le importaba demasiado en, en ocultarlo, eh, venía de una clase social eh, acomodada, o sea, buena económicamente y, eh, sin embargo, él tenía sus propios ideales eh, respecto a lo que había que hacer eh, con la educación eh, para que llegara a todo el mundo. Eh, era un ser muy especial, era un ser muy, muy especial. <coughs> Lo primero que yo veo es que él tiene este ascendente. ¿Se acuerdan que yo les dije? El sol es como es. La luna es como siente. Siente distinto a cómo es. Y el ascendente es como se muestra. Si ustedes se fijan, este ascendente... Es incompatible, digamos, porque es un signo de agua, con cómo siente, porque siente como un signo de fuego, y cómo es, que es como un signo de aire. Agua no se lleva bien ni con aire ni con fuego, ¿sí? Si bien esta luna, dentro de todo, está bastante bien ubicada en Sagitario, porque el planeta regente de Sagitario, Júpiter, es el planeta regente antiguo de Pisces. Entonces está bien ubicada con respecto a este ascendente. Igualmente hay tirantes, porque son elementos que no se llevan. O el fuego hace hervir el agua y hace que estalle, que se convierta en vapor... O el agua eh, hace, eh, apaga el fuego, ¿sí? Eh, entonces, no se llevan bien. Eh, este ascendente en Pisces dice que eh, su vida se de, será de innumerables cambios y de varias vivencias. Son abnegados, dispuestos y serviciales. Esto de alguna manera me está indicando esa beta humanista que tenía. Que él se podía haber quedado tranquilo en el hogar de los padres, que eran acomodados, que tenían haciendas, que tenían fincas, no sé, que eh, tenían dinero. Y sin embargo a él no le sedujo eso. Le seducían otras cuestiones. Se dijo que era comunista y que estaba que era espía de los rusos en españa cuestión que yo no veo acá en la carta pero puede ser no sé que en ese eh, en ese afán de servir eh, haya sentido que eso podía ser pero yo no lo veo como un espía acá en la eh, el planeta regente de, de su ascendente, de Pisces, como no tengo planetas en esta casa, en la casa 1, que es la casa que marca el ascendente, o sea, cómo manifiesta su personalidad, cómo hace, sería, cómo hace... ...con innumerables cambios, variadas vivencias, abnegadamente, dispuesto y servicial. Eh, no tiene planetas, pero el planeta regente de Pisces es Neptuno. Y él tiene a Neptuno en Géminis. Esto le afecta de una manera particular. Entonces, Neptuno en Géminis es lo que lo hace tener una inteligencia intuitiva una creatividad y capacidad imaginativa en la comunicación, por eso su facilidad para hacer un cuento, una prosa, una poesía, porque tenía eh, capacidad y creatividad imaginativa, ¿sí? en, en, el, en el modo de comunicar. Eh, siempre estaba en búsqueda de la lógica y de la razón a temas espirituales. Porque eso se lo da Neptuno en Géminis. Y Neptuno en Géminis le está afectando esto de cómo es, o cómo se manifiesta. ¿Sí? Luego la otra cosa importante que, que vemos en, en un, una persona así... Eh, famosas, yo les dije que la fama, entre comillas, profesión, brillo, destino, qué tanto vas a brillar, qué tan alto vas a llegar, se ve en el medio cielo. Eh, y yo les dije que cuando el sol está en el medio cielo, ¿sí? o sea, acá en la casa 10, me está hablando de un sol eh, de un líder, de un líder político, de un líder carismático, de, de un líder de un grupo, de un líder empresarial, alguien con mucho carisma. Eh, sin embargo, el sol está en el fondo del de cielo. Eh, lo que a mí me dice que, en realidad, él... Tenía mucho carisma para lo que era su hogar, para su adentro, pero no para el afuera. Eh, y de hecho, él, yo creo que lo terminan fusilando, a él lo mataron, ¿sí? partamos de esa base para los que no saben. Lo fusilaron y fue un desaparecido pues nunca se encontró el cuerpo, eh, lo Fusilaron los falangistas. Los falangistas eran el grupo que terminaron poniendo en el poder a Francisco Franco después de una guerra civil en España. Eh, él pertenecía a los republicanos, a los que habían sacado del poder al rey, eh, pero que tampoco eran falangistas los que buscaban... Era una república democrática y tampoco él creía mucho en todo eso, o sea, eh, era un ni, sin embargo, pertenecía a ese gobierno eh, porque entendía que desde ese lugar él podía ayudar, pero si lo hubieran llamado los falangistas para hacer ese mismo trabajo que era eh, eh, construir una educación buena para todos, también hubiera ido. Eh, eso se lo da el tener la luna en este medio cielo. ¿Por qué? Porque la luna es una luna que siente y se deja llevar por sus sentimientos. O sea, son los sentimientos. Y la luna es cíclica. Entonces, si le cuadra lo que siente con lo que le están proponiendo, es flexible. El sol no es tan flexible. No es flexible, de hecho, el sol. ¿Sí? Creo que esa partecita se puede entender. Igual lo que tenemos que ver es esta casa 10 en Sagitario lo hace con facilidad para influir sobre la gente y motivarla mediante sus ideas y expresiones. Y fue todo lo que él hizo. Pueden ser deportistas, viajeros, aviadores, negociantes, diplomáticos o dignatarios. Eh, ayer, mientras hablaba con, con Nano, con mi pareja, sobre esto de... Eh, del, eh, de García Lorca de Federico García Lorca sobre su historia eh, y que yo tenía que hacer una carta natal eh, él me recordaba cómo nos emocionó en su momento ver una ficción en realidad en el Ministerio del Tiempo esa serie que fue muy buena una serie española en el que viajaban en el tiempo y entonces uno de los que viaja en el tiempo es eh, Federico García Lorca y lo traen a la actualidad <coughs> y, y entra a un bar y encuentra que están recitando un poema de él y él dice, pero eso lo escribí yo y el que estaba con él dice, sí entonces gané yo, dice él. Es muy emocionante eso, porque es verdad que quien tiene medio cielo en Sagitario es eso. Trabajan por una nueva filosofía, trabajan por, eh, por mostrar que su postura es la correcta, sí, eh, y tienen ideales muy altos. Muy altos, a veces incomprensibles. Esta luna en Sagitario dice que necesitan independencia emocional y libertad para explorar territorios nuevos o desconocidos. Son personas alegres, entusiastas, optimistas y espontáneos de convicciones filosóficas propias. Por eso a él le costó tanto eh, sentirse algo. Sentirse o falangista o franquista o republicano o monárquico, ¿sí? Eh, son personas alegres, entusiastas, optimistas, espontáneos, de convicciones filosóficas propias. Encuentran el significado de la vida en sus creencias. Les gusta influir socialmente. Y Puchas influyó. Pero bueno... <coughs> Una casa muy importante que a él lo, eh, lo, lo signa completamente en su vida es la casa 4, porque el sol está justo en cúspide de casa 4. Casa 4 en Géminis hace que el hogar donde, eh, donde la comunicación y el diálogo son los más importantes la familia o el sitio de vivienda contienen el aliciente desde el punto de vista del desarrollo intelectual y es más, cuando a él fíjense hasta qué punto eh, esto influyó en su vida que cuando los falangistas estaban a punto de dar el golpe de estado a la república eh, lo que México y Colombia le, le proponen que se exilie, le dan el, el, el eh, asilo político en sus países, ambos países, para tratar de salvarle la vida, porque ya se veía venir lo que venía después de eso. ¿sí? Y él dice que no, y va y se refugia en la casa de sus padres. ¿sí? Él estaba en Madrid y va y se refugia en Granada, en la casa de los padres porque para él eso era el, la familia, el sitio de, de vivienda, el aliciente desde el punto de vista del desarrollo intelectual, que para él era lo más importante. Este Sol en Géminis es lo que lo hace sociable, comunicativo, inquieto, eh, en sus sombras rebelde, imperativo, problemático, era problemático, pero... Acá se da algo muy especial, que el Sol está en conjunción con Plutón. Plutón estaba en Géminis, pero se acuerdan que Plutón marca generaciones, Plutón está 20 y pico de años en cada signo, depende en qué signo, ¿sí? Pero... Eh, Plutón en Géminis es lo que le da la capacidad intelectual y poder de concentración, facilidad en la expresión de las ideas. Eh, estas ideas se usan para justificar los objetivos y alcanzarlos. Necesidad de retos mentales y proyectos difíciles para poder superarse. Cambios en las comunicaciones. ¿Sí? Ahora, lo importante de este Plutón es en qué casa está. Está en la casa 4. Esa casa 4 eh, está en Géminis, ¿se acuerdan? Era el hogar, o sea, cambios dentro del hogar. ¿sí? Ahora, en conjunción con el Sol, lo que hace ese Plutón es que lo hace irse de lo sociable a lo rebelde, de lo comunicativo a lo imperativo, de lo inquieto a lo problemático. Se entiende porque Plutón es el que reforma 180 grados todo. Entonces, era un, un ser que entre que su ascendente era Pisces, o sea que eh, uno a, a los piscianos cuando los quiere agarrar es como los peces, ¿no? que se le escapan de la mano. Lo que tiene que hacer es pescarlos, si no, <risas> usar un señuelo. Eh, bien, y la otra cosa importante que veo es esta casa 9 en Escorpio que dice que, que tiene un notorio potencial espiritual individuos que se entregarán en una forma radical a la consecución de sus ideales ya sean materiales o espirituales viajes largos que se mantienen en secreto él hizo Dos viajes muy largos a lo largo de, de su vida. Eh, uno fue a Nueva York y otro fue acá a Buenos Aires, donde le fue muy bien. Un éxito brutal tuvo. Eh, y sin embargo, él vuelve a España para terminar nada entregándose al cazador. Porque sabía que lo iban a casar Él sabía en el fondo. Y para ver cómo funciona el sectil, acá tenemos un sectil muy interesante, que es Urano en Sagitario, en casa 9, con Júpiter en Libra, en casa 7. Entonces, Urano en Sagitario...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 Bien, y este Júpiter en Libra, porque este Urano en Sagitario lo tenemos que leer dentro de la casa 9. que, que era la casa 9? Notorio potencial espiritual, porque estaba en Escorpio la casa 9. Entonces, para ese notorio potencial impre, in, espiritual, él siempre busca la libertad intelectual para expandir sus horizontes. Por eso él, él decía que era católico por, eh, por familia, por nacimiento, ¿sí? pero que él en realidad buscaba a un dios mucho eh, muy superior al dios católico. Eh, Júpiter en Libra, su sentido de la justicia está muy desarrollado, es importante para ellos que en sus relaciones reine la armonía y pueden llegar a descuidar sus propios intereses a favor de los, de los demás. Él, sin casi proponérselo porque él ni siquiera lo sabía, ni siquiera se dio cuenta, creo, entregó su vida para el desarrollo intelectual de sus ideales que era que todos pudieran desarrollar, desarrollarse intelectualmente. Urano en casa 9. Bueno, si te gustó el video, esta es la clase eh, teórica en realidad de hoy. Yo esto te lo voy a dejar acordate en la casita de descripción, perdón. Eh, si te gustó este video, dale like al video si no te gustó, también le puedes dar dislike. Eh, te voy a pedir un favor, un favor muy grande. Ya no sé cómo pedírtelo. <ríe> Abajo de la caja de descripción, en donde puedes encontrar esto, encontrás los comentarios. Por favor, déjame un comentario. ¿De dónde sos? ¿De dónde te estás conectando? por qué clase vas, eh, qué temas te interesan. Me es muy importante el feedback, saber que ustedes están ahí, saber qué piensan de las clases, pero además de eso, también te lo pido a modo egoísta, eh, porque a vos no te cuesta nada, y, y cuanto más comentarios yo tenga en el video, eh, más YouTube me lo viraliza por lo tanto lo ven más gente por lo tanto me ponen más publicidad por lo tanto eh, me haces un aporte económico para vos gratuito eh, para que yo pueda seguir sosteniendo el canal así que espero muchos comentarios tuyos eh, no uno solo en cada video muchos en todos los videos por otro lado eh, te pido que si no estás suscrito, te suscribas. Eh, si no le diste click a la campanita, dale click a la campanita si te avisa cada vez que subo un nuevo video. Y, eh, y ya está. Eso era todo lo que... Y me podés seguir en las redes sociales, eh, en Instagram, Marcelo Cheiro Díaz, eh, en Facebook, no fue magia. Eh, ARG eh, nada, puedes seguirme en todos lados que quieras, te mando un abrazo muy grande y hasta la próxima clase